Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Chicos, pues el día de hoy, al renovar las actividades, estará concluyendo el evento del equipo de la semana. Muy probablemente cuando termine la edición y de subir este video, ya haya terminado. Pero antes de que termine, pues voy a reclamar a todos los jugadores para poder conseguir mi cuarto punto de jugador del mes. Así que venga ya, voy por ellos. La verdad es que me costó algo de tiempo poder pillarle bien a este evento. Y es que al principio de este FIFA, pues había quedado con un GRL muy bajo. Y cómo no si venía del reset del fifa anterior, en el cual había llegado a un GRL de 103. Así que como todo new, pues cometí el error de gastar y gastar los puntos de los eventos, como el evento del ojeador, el, los del héroe del equipo y del equipo de la semana. Aunque el ojeador solo al principio conseguí buenos jugadores, porque ya después y hasta la actualidad, pura basura me ha tocado, ¿eh? De hecho, ya ni el evento es de este juego... Pero el que sí valía la pena jugarlo y ahorrar los puntos, pues era este, el equipo de la semana. Por semana podíamos juntar 2,400 puntos, durante un mes juntábamos más o menos 9,600 puntos y para reclamar a los jugadores del equipo de la semana y conseguir un punto del jugador del mes, más o menos ocupábamos de 7,100 a 7,300 puntos del equipo de la semana. Así que con un mes realizando los juegos de habilidad del equipo de la semana, muy fácil conseguíamos un punto de jugador del mes. Ya para conseguir los 3 puntos de jugador del mes y poder reclamar al jugador maestro, tenemos que realizar los juegos de habilidad y ahorrar los puntos del equipo a de la semana, más o menos por 2 meses y una semana. Así que de haber entendido esto desde el principio de este FIFA, según mis cuentas, hubiera podido conseguir a 3 jugadores del mes y no solo a 2 como estoy a punto de hacerlo pero bueno, ya lo pasado pasado como dice el príncipe de la canción José José y ya ni llorar es bueno lo que sí es bueno es que mi primer jugador del mes fue Mohamed Salah y me ha servido bastante en mi equipo así que espero que este último jugador del mes que salga en mayo me sirva de mucho en mi equipo aunque la verdad estoy dudando mucho en reclamarlo o bien ir a recoger los 5 millones de monedas y 2000 refuerzos de habilidad no lo sé mi gente, ustedes díganme por favor en los comentarios ¿qué harían si tuvieran como yo, los 4 puntos de jugador del mes se irían seguro por el jugador, o reclamarían las otras recompensas es que yo la verdad, tiene que ser un super jugador pesado porque con las monedas y los refuerzos de habilidad que puedo reclamar me servirían de mucho para subir de 2 a 3 puntos de gRL en mi equipo y ya es necesario subir de gRL porque ya tengo bastante tiempo en el mismo y no me alcanza ese grl para llegar a campeón fifa antes del reset de las divisiones, lo más alto que había llegado en las divisiones era a legendaria 1 y pues desde el reset de las divisiones, solo he alcanzado a llegar a legendaria 2 y pues como que no mola mucho y llega a desesperar un poco a ver, ahora a decidir cuál lélite que coger Está este coulou, un defensa central camerunés de grl 83 Está también Malcolm, este brasileño extremo, de GRL 83 también. Anderson Talisca, otro brasileño, es un MCO de GRL 84, un punto más de GRL. Está Areola, de GRL 84 también. Vázquez, de GRL 85. Mm, no, no le llego, no me alcanzan los puntos. A ver, Areola, portero. Anderson, MCO. Malcolm extremo derecho. Hoglobus defensa central. Creo que miré por Anderson Talisca Sí, venga ya. Anderson Talisca Que te pondré en algún SBC de iconos yo creo. Bien, ahora la recompensa rápidamente. Los plata reserva me van a dar 50 puntos del equipo a la semana. Ya no los podré usar. Los oro reserva me van a dar 10.000 monedas y más puntos del equipo a la semana que ya no usaré. los oro titulares 250 monedas y más puntos del equipo de la semana que ya se irán a la basura y por haber reclamado a un línea titular tengo ya mi cuarto punto al jugador del mes me sobraron un poco más de 500 puntos del equipo de la semana así que esos ya los doy por perdidos y ahora ya solo esperar a que nos pongan al jugador maestro del mes para ver qué decisión tomar jugador del mes refuerzos de habilidad o millones de monedas, punto de experiencia eso sí que ni los toco, no me hacen tanta falta ni me ayudan como los refuerzos de habilidad y las monedas, así que ahí se quedan. Bueno chicos hasta aquí el video, espero que les haya gustado, por favor suscriban al canal y activen la campanita de notificación para que sigan recibiendo más videos como este y por favor no olviden dejar su like, nos vemos en un próximo video, adiós.